Artista a nivel nacional uh -huh. y un gran cierre con Giovanni Polanco Eso así eh, Ahí el podemos ver es. imágenes de lo que fue anoche a, Ayer, el día completo Fue el día completo donde eh, La familia pudo se, se hizo un baño de cultura San Francisco de porque no solamente fue la música Sino también la cultura uh -huh. eh, Artesanía Se premiaron muchas talleres, personalidades, se reconocieron Que quiero decirle a, a un Bueno, a mi hermano eh, eh, Miguelín quien es regidor, que subió algo en las redes sociales y yo lo vi. Yo no comento en las redes sociales porque yo digo, bueno, yo tengo un espacio donde yo puedo comentar, para eso está este programa y más ahora con este nuevo formato. Miguelín, yo creo que fue eso algo, o sea, tú tienes que dejar el asunto personal que tú tienes con la empresa Telenor y con los dueños de Telenor. Tú deberías de reunirte con los dueños de la empresa Telenor, ¿eh? Y tú plantearle tu posición, si tú encuentras que aquí se te ha eh, agredido algo, porque fue de muy mal gusto la comparación que hiciste de que San Francisco de Macorís, la alcaldía, suspendió la celebración del 241 aniversario, supuestamente por eh, eh, los dos días de luto que fueron antes de... O sea, no había necesidad. Ahora, la información que no ha llegado es que la alcaldía no lo celebró porque no había dinero para celebrar el 241 aniversario. Y se pegaron, lamentablemente, de la tragedia que hemos sufrido toda la familia Franco Macorizana. Ahora, ese festival de música y cultura es un festival que tú y toda la alcaldía debieron de estar presente allí, porque es un festival cultural, no solamente era de celebración, no de ni de es más. para precisamente eso, integrar a la juventud de todas las clases sociales a que vean nuestra, nuestras raíces, nuestros orígenes. todo fue de muy mal gusto. Porque es muy fácil publicar en las redes. Enfrente, caballeros, si usted... Ah, no, que usted puso eso y lo colgó bien, perfecto, usted está en su derecho. Pero fue de muy mal gusto comparar de que mientras la alcaldía declaraba dos días de luto y suspendió, entre comillas, vuelvo y reitero, las celebraciones del 241 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, tiró una foto donde salía el logo de, de la empresa, de esta empresa donde nosotros somos parte. Mientras la alcaldía suspende la celebración de los 241 aniversarios, otras empresas celebran. O sea, eso es muy bajo. Sí. Usted me escucha, usted sabe que yo lo quiero. Y no lo quiero con demagogia. Lo respeto desde hace muchos años. Pero creo que eso así no se puede manejar la política y así no podemos manejar en un pueblo. Si queremos desarrollo colectivo, no individual, colectivo, debemos de pensar en la colectividad. Yo estoy sufriendo, yo estaba ahí animado. Y lo hice porque estoy contribuyendo a salvar vidas. ¿Mm? Lamentablemente esos cinco jóvenes, y como los padres lo han dicho, principalmente el doctor de la cruz, de que esto nos ha dejado una enseñanza. Entonces tenemos que velar por los que están vivos. Yo tengo un adolescente de 16 años, y como yo hay muchos padres que tienen adolescentes que se han reflejado en esta situación y en esta desgracia. Y esos padres lo que están llamando es a nosotros hacer acciones para proteger a nuestros hijos. Y esa acción de ayer, del esfuerzo que hicieron de traer la cultura a San Francisco de Macorís, de enseñar manualidades. Muchos jóvenes y niños. Lamentablemente no lo vi allí. O sea que usted no puede hablar de lo que sucedió. Yo sí. Debió de estar presente para que entonces hoy lunes omitiera una opinión si fue bien o fue mal esa celebración. Vamos a la pausa. Ya, bueno, así es. Nos, nos vamos, vamos dar ahora, Roberto, a darle a la oportunidad a nuestra querida Fiori.